hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo instalar el ecualizador gráfico de voice meter si buscamos voice meter la primera página que nos va a salir siempre es la que necesitamos bajamos y le damos a descargar cualquiera de las dos opciones la primera es un comprimido la segunda creo que es mejor opción porque nos ahorramos un, un paso el paso de no tener que descomprimir bien vamos a la, la instalación es muy fácil Simplemente doble clic y empieza todo el proceso. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Cuando lo tengan, van a Windows y buscan VoiceMeter y lo abren. Tardará una segunda en arrancar. Es como que hace un chequeo de todos los dispositivos y de lo que necesita. Vamos a ir al altavoz. Este paso es para saber qué dispositivo de salida de audio estamos utilizando. Vamos a darle a configuración de sonido. Bajamos todo hasta más opciones de sonido. Ahí a ponemos a reproducir un audio. Y vemos por dónde suena. En este caso, Focus written. o Focusrite. Eh, lo siento por el inglés. Bien, vamos a volver a voice Meter en A1. Ahí buscamos ese dispositivo siempre que tenga MME y lo seleccionamos. Para reiniciar es en menú y aquí tienen reset setting por si tocan algo y luego no va bien. Vamos a ir al altavoz otra vez y ahora tenemos que seleccionar lo que es voice meter aquí. Si no, no te va a funcionar. Ya podemos abrir el ecualizador gráfico. Para buscarlo voy a utilizar también el buscador. Podemos escribir EQ y te va a salir. Podemos anclar a la barra de tareas para tenerlo más localizado o incluso podemos crear un acceso directo. Vamos a verlo rápido. Pulsamos el botón derecho, le damos a abrir ubicación de archivo. Pulsamos otra vez con el botón derecho. Vamos a darle a mostrar más opciones. Si estamos en Windows 11, crear acceso directo. Se ha creado y esto lo podemos ya colocar a lo que hay en el escritorio o en cualquier otro lugar, así como del Voice VoiceMeter. Lo voy a abrir. Bueno, pues aquí tienen las 16 bandas que pueden manipular a su antojo. Tienen un botón para de bypass que lo que hace es que anula toda la configuración. Un volumen general de todo. Luego también tienen aquí un ecualizador de tres bandas que puede ser útil también. Incluso pueden panear a la izquierda o a la derecha. Pues nada más, muchas gracias por la visita. Un saludo, buen día, chao.